Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuando me quieras ver, cuando te dé la gana, ¿qué más da? Bueno, eh, ¿cuál es el punto eh, perfecto de soporte para este movimiento de Bitcoin? Más que esperado. Eh, genial que lo esté haciendo donde va, es excelente. Eh, vamos a verlo, vamos a medirlo correctamente. Y hijo, y, eh, qué bien, qué bien que lo esté haciendo así, porque es técnicamente es perfecto. Ahora la cuestión es que nos siga acompañando los fundamentales que esa es la cuestión, y como están pasando tantas cosas de todo por ahí, pues se pone la cosa un poco rara, estamos bajando un 2,5% que tampoco es para tanto, tampoco es para tanto en fin, decía Alex que hablamos de matar el tiempo como si no fuera el tiempo el que nos mata a nosotros ¿no? bendita paradoja o maldita paradoja, no, ¿qué haces? estoy aquí matando el tiempo, luchando como los Power Rangers eh, tiempo es lo más preciado que tenemos, el tiempo es lo que eh, nos marca el camino, ¿no? Y al final es lo único, lo único que realmente vale algo y por lo que al final, y es lo que vendemos. Nosotros lo que hacemos es un intercambio de, de no, no, no de mi fuerza física porque hago tal, no, no, sino de el tiempo durante el cual estoy haciendo una labor, un trabajo físico, mental, me es indiferente, eso es lo que yo estoy vendiendo. Luego ya puedo vender lo mejor o peor en función de las capacidades que tenga, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces el tiempo es el que nos mata. No por malo, porque es bueno. El tiempo para mí yo creo que es bueno. Y que podamos medirlo también. Porque así sabemos... Bueno, no sabemos nunca lo que nos queda en realidad. Siempre pensamos que hay tiempo para, hay tiempo para y al final la realidad es que no queda tiempo. En fin, no me enrollo que me ponga muy triste. Vamos a ver cómo está Bitcoin, que es lo importante que es para lo que estamos aquí, así que comenzamos. ¡Ah, no! Espera, espera, espera. Si no habéis visto todavía el vídeo del otro día del sábado, irá a ver el vídeo del sábado porque todavía me falta alguien por decirme, oye, es que me ha tocado. Vale, entonces, bueno, a ver si, a ver si me lo contáis. Eh, bueno, por otra parte también, se me olvidaba. Os recuerdo que tenéis un descuento del 45% en la web, 20% por el cumpleaños de la jefa, 25% por el, cumple, por, el cumpleaños, por el nacimiento de Derek, ¿no? Ese fantástico proyecto que iniciamos hace un montón de tiempo. ¿Vale? Entonces, eh, se me muestra, me dice, no puede ser al revés. No, no. ¿Vale? Es, es así, es así, ya está. Así que os lo recuerdo por si a alguien le interesa una parte de un curso, un script, un, lo que queráis, ¿vale? Eh. También, dada la importancia de la época de la renta, pues la parte de consultas también tiene un descuento de un 45%, y no obstante, tenéis por aquí, os dejo un vídeo que he hecho en otro canal que ya sabéis que tengo, eh, sobre cómo se declara hacienda, qué se declara, qué no se declara, algún mito, alguna realidad, ¿vale? Que es súper importante conocer eso, y lo que nos espera, no solo este año, sino también el año que viene, que este año todavía es un poco permisivo, pero a partir de... Dentro de una semana hay ciertos exchanges en los que si quieres tener cierta privacidad, yo no estaría. Así que venga, ahora sí, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Muy bien, pues suscríbete y dale a la campanita, que además es totalmente gratis. Bueno, aquí tenemos en principio el sp 500 que bueno, pues aparte ha estado cayendo, cayendo, cayendo, y ahora está recuperándose. En diario, ¿qué significa esto? Pues que tenemos otra vez, igual que el viernes, una vela con una mecha martillo, ¿vale? Que es... Bastante buena, bastante buena. Significa que los bajistas intentan tirarlo, pero no consiguen llevarlo donde quieren. Y cada vez el mínimo ¿vale? de las dos mechas ha sido ascendente. Vamos a ver qué tal es mañana eh, y si es capaz de ir a la zona de, de resistencia en los 4.190. En cuanto a Bitcoin, eh, está haciendo exactamente lo mismo. Vemos que la vela de cuatro horas, igual, ha estado cayendo. Ha caído más, evidentemente, porque bueno también había subido más, es, es lógico. Y el retroceso, yo ayer hablaba de la eh, media de 50, ya hemos tenido la primera compra en esa zona eh, la zona en la que hemos caído también ha sido zona de compra, ¿por qué? porque vemos que justo ¿vale? ha coincidido esta zona con este máximo que hizo aquí, con este mínimo que ha hecho aquí, pero bueno eh, es una, no deja de ser una zona, así que da igual, entonces si tú tienes previsto a comprar escalonadamente yo diría 1, 2 y 3 la picadora de Molina, ya sabéis que me lo habéis oído muchas veces, media de 50 tengo una compra, a mitad de camino puedo tener otra compra y en la zona de confluencia con la media de 100 y el soporte, puedo tener otra compra. ¿Qué hago si hago tres ventas, o sea, tre, perdón, tres compras escalonadas? Luego voy a hacer tres ventas escalonadas al alza. Eh, ¿Y cómo, los, cómo yo las suelo hacer? Y os lo explico. Si aquí meto 100 dólares, aquí meto 200 dólares. Con lo cual, mi posición es la intermedia. Ya tendría en ese momento, vamos a dibujarla, mi posición sería esta. Ya tendría en este momento 300 dólares. ¿Qué pasa cuando llego aquí que le meto otros 300? Con lo cual mi posición va a ser el 50% del camino, sería esta. Cuando empiezo a rebotar, una vez que paso y llego a una posición X, más o menos el 50% del camino, ya hago una primera venta. Hago una segunda venta en la zona de resistencia y la tercera venta una vez superada. Si se da, si me voy para atrás, tengo margen de sobra para poder vender. Yo lo hago así. Luego ya cada uno, pues bueno, pues puede hacerlo como le, como le dé la gana. Esto ya es algo que va a gusto del consumidor, a gusto de sus conocimientos y a gusto de sus riesgos. Eh, yo como estoy muy loco, pues ya sabe. Eh, me meto aquí 10 dólares, aquí 20. Pues es una auténtica locura. Pero bueno, la realidad es que ahora mismo tenemos una zona de confluencia importantísima. Aquí, en lo que ha sido toda la zona de resistencia anterior, ¿vale? Que ha sido, un, ya sabemos que era una resistencia muy importante, tanto en el diario como en el semanal. Pues ahora debe ser una zona de soporte en la que a partir de ahí cojamos, terminemos de, de coger liquidez y vayamos al alza. Eh, que vamos un poquito antes. Oye, pues mejor, que aunque no hacemos las tres compras, pues no hacemos las tres compras, pues ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, no siempre eh, se realiza todo perfectamente con las tres compras. Bien, dicho esto. Eh, ¿Qué ha pasado con el BLX que nos dice datos? Pues que sigue el camino que le teníamos marcado. Vamos a ver si sigue así. A ver si, si bueno, pues de, de alguna forma nos, nos responde y hace todo eso. Esto lo voy a quitar aquí, no sé por qué me ha salido aquí. Puse un día a dibujar. Eh, me interesa este. Eh, Ethereum, por su parte, pues está portando bastante bien. Está haciendo una zona de momento en la que puede hacer otra banderita. Vale, a ver cuánto dura esta banderita, bastante bien, el total market ha bajado, ha caído, y la dominancia de Bitcoin sigue cayendo, estamos en la zona que hablábamos ayer, ¿no?, eh, de esta zona de mínimos, a ver qué hace aquí, es lo interesante, si la pierde, entramos en un campo un poco de nadie, porque fijaros que no hay aquí un punto de pivote interesante que podamos decir más o menos hasta esta zona, la zona de 46,90. O sea, puede tener una caída importante, aunque la zona buena está más o menos en la zona de 44 y 44,75, más o menos. Eh, pero, fijaros, entre los 45 y los 44,80, más o menos, hay... ¿Vale? Hasta este punto puede ser bastante interesante la caída contra, eh, enfrentando a Bitcoin, contra las altcoins, ¿vale? El dólar index, por su parte, hoy sigue rebotando, eh, ya teníamos marcada la zona de suelo para hacer un doble suelo. Bueno, si consigue pasar eh, todas estas medias que le vienen ahora pues sería bastante interesante porque nos podríamos ir fácilmente a la zona de 105 otra vez, lo cual sufriría bastante el euro bueno, el euro y otras monedas y por su parte las altcoins, bueno, pues recordar ¿no? la zona de soporte, decimos lo ideal es que ahora que Cardano venga y se vaya a la zona de soporte y esta zona de soporte nos puede servir de referencia también para el resto de mercados y como zona de compra para otro posible rebote que nos haga, llevarnos mmm, calculamos un 12% aproximadamente si no me equivoco y bueno, vamos a verlo porque, eh, si no me equivoco, era más o menos aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque era este punto de pivote, más o menos de este máximo que había aquí, esta mecha, estamos hablando de un 13%, bueno, había calculado ayer un 12%, más o menos, ya sabéis que estas medidas son como son. Eh, en cuanto a las altcoins... Es pues un repaso rápido, la Ibericates perdiendo un poquito, sigue en un centavo de dólar y un poquito más. <ríe> Neblio, pues que sigue con su caída por la desliste, se desliste y bueno, pues tenemos unos pocos bastantes, ¿eh? ya por encima del 5%, o sea que hay algunas altcoins eh, sufriendo un poquito, no demasiadas, pero bueno. Eh, los cortos de Bitcoin, <ríe> ahora los vemos. Coti, 10%, sigue arriba, al alza FED bastante bien también, Audio, TKV, perdón, TVK, Wanner, 6%, eh, lo están haciendo algunas muy, muy bien, porque a partir de, a parte del, bueno, de la caída que está, que normalmente suele arrastrarla, está bien. Mala tenemos un 2.35 y a partir de aquí, bueno, pues la verdad es que poca chicha, ¿no? Tampoco es que haya mucho que tirar. Pero, importante, los, los cortos de Bitcoin. Vemos que, ¡pam! Empieza a ir hacia arriba y la, esa, esa presión, no lo que hablábamos, esto lo vamos a, a, a tomar como un indicador de presión bajista, pues sube un poquito. No es mucha la presión bajista que hay, ni mucho menos, es eh, simplemente pues, un día de rebote, los futuros ya sabéis que hacen que esto suba eh, y de momento no, hay, no, no podemos decir que la presión bajista es susceptible de hacer algo, a no ser que, lleguemos a la zona de resistencia y la rompamos entonces a partir de aquí sí tendremos que empezar a tener cuenta, en cuenta otras cosas, ¿vale? pero de momento la presión bajista es más allá de esas órdenes de futuro que la gente está aprovechando pues la caída que está teniendo y eso, eso es algo totalmente normal, si las has aprovechado enhorabuena, felicidades y si no pues no pasa nada, ya vendrán más porque oportunidades en el mercado hay todos los días, así que no me enrollo más que nos quiero robar, tiempo, Bitcoin cuatro horas al alza, Bitcoin una hora bueno, pues intentando hacer aquí un, un bollito, a ver si sigue al alza, vamos a ver qué pasa cuando llegue a la EMA20 en una hora, yo creo que llegará a la EMA20 en una hora y volverá a caer, eh, no sé hasta dónde, y luego pues, ya intentará hacer pues, lo que hace siempre, no varios toques a la EMA20 hasta que al final la rompe y vuelve otra vez al alza, pero mm, en mi, mi humilde opinión es que nos tenemos que venir aquí a cuatro horas y irnos a, a la zona de confluencia que tenemos entre esta línea de tendencia que ascendente y la línea horizontal de soporte, que estaría bastante bien junto con la media de 100 y, bueno, por debajo la de 200, que puede, ¿por, ¿por qué no dar un mechazo? Hasta ahí sería la leche. Así que, bueno, chicos chicas, como digo, siempre invertir con mucha cotela y que la paciencia jeje, os acompañe a ah, y guardar liquidez para estas oportunidades que se me olvida. Chao, chao.